Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al curso de comunicación para profesores de enseñanza media. Hemos diseñado esta modalidad debido a que la pandemia nos sacó de circulación y actualmente me han nombrado como su tutor para poder compartir el curso en el que trataremos de desarrollar habilidades comunicativas exclusivamente para la docencia. Soy Elías Tobar, y me da mucho gusto que iniciemos con buen pie. Este curso de comunicación en el que el docente del nivel medio podrá aplicar técnicas innovadoras para poder construir mensajes novedosos y que sus estudiantes puedan recibir información de una manera amena, divertida y objetiva. Iniciamos. Iniciamos la presentación de la unidad hablando acerca del de tema Elaboración del discurso Conferencia o preparación de la intervención pública. Todo orador tiene que tener un tema o contenido que se quiere comunicar. Ningún presentador de conferencias puede hablar de lo que no sabe y es imposible dirigirse a un público sin contenido. Entonces, ¿qué se quiere comunicar o cuáles son las peticiones que le ha hecho un invitado a un conferenciante para que haga su ponencia. Por lo tanto, todos aquellos que se dedican a hablar en público poseen ciertas cualidades basadas en sus capacidades y manejan temas de dominio, ya sea de su especialidad, de su profesionalización y de algo que ellos manejan basado en los estudios que han ido tomando. ¿De qué hablar? Acerca de experiencias vividas, todos aquellos conocimientos que se han ido acumulando a lo largo de la carrera profesional. Esos son temas o son puntos importantes de los cuales un orador puede valerse para escribir conferencias y exponer las experiencias laborales que ha tenido a lo largo de su carrera. También se puede hablar sobre temas incluidos en su círculo de conocimientos. Hablamos de su especialidad, de su área de dominio o de su profesión en la que se desempeña. Es decir, que un profesor universitario que domina las materias eh, como matemática, química, física, entonces eh, ese es el ámbito en el que se tiene que desempeñar para las ponencias que tenga que ir desarrollando. Los temas de carácter científico están reservados para los especialistas. Ninguna persona que no sea especialista en el tema puede pararse ante un auditorio y exponer de manera vaga conocimientos que no tiene, experiencias que no posee. Por ejemplo, en una ponencia de microbiología tiene que ser un científico, un experto en la materia, un investigador para que exponga con propiedad y profundidad todos aquellos elementos que dará a conocer ante su audiencia o ante sus oyentes. ¿Para qué hablar? Bueno, para deleitar la imaginación o para ilustrar el conocimiento. Existen diferentes propósitos y existen diferentes maneras de hacerlo. El propósito de la comunicación, el propósito de la conferencia, dependerá de lo que le haya pedido eh, al invitado los organizadores pero hay propósitos marcados de los cuales no podemos eh, desviarnos. Hablemos de que eh, para qué hablar, también se puede hablar para informar. Es decir, que en una presentación puede ser de carácter informativo donde se exponen datos, hechos históricos o acontecimientos que han sido recopilados con anterioridad para poder exponer ante un, ante un auditorio. Para distraer... Eh, esta parte de las conferencias en las que un ponente eh, utiliza las anécdotas, el humor o la comedia para ir haciendo eh, pequeños momentos donde el público pueda reírse o pueda ir interactuando con eh, el orador aclarando de que en este tipo de, de ponencias científicas o eminentemente académicas, la parte del humor o de la anécdota pues quedan bastante distanciadas. Para convencer y para persuadir, la diferencia entre convencer y persuadir, convencemos cuando exponemos con propiedad hechos, datos estadísticos y acontecimientos de los cuales nosotros estamos convencidos y los estamos trasladando hacia nuestro público. Persuadimos cuando llamamos a la acción y movemos las partes emocionales de nuestros oyentes de manera que podamos despertar en ellos curiosidad, aceptación sobre lo que estamos dando a conocer. Es muy importante también recalcar que entre convencer y persuadir eh, hay una gran distancia con todos aquellos charlatanes que de una u otra manera intentan mover las emociones para influir de manera vaga sobre diferentes auditorios. Es decir, que eh, la persuasión va más allá de lavar cerebros y de exponer eh, ideas que el mismo público podrá ir eh, desechando cuando son teorías que, que no están comprobadas o situaciones ...sobre las cuales un público se siente intimidad. Esto es lo que hemos hablado a grandes rasgos... ...de manera introductoria... ...sobre la unidad que estamos bordo. Ha sido un gusto encontrarme con ustedes... ...a través de la primera clase asincrónica... ...en la que nos hemos saludado a través de la virtualidad... ...invitándolos a pasar a la acción... ...a través del de desarrollo de la ruta de aprendizaje... ...cumpliendo así las tareas competenciales que estarán entregando la próxima semana.